Saludos soy Israel Manguer, en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para cambiar la imagen de cabecera de nuestro blog nuestro blog, entonces si vamos a diseño aquí cabecera, vemos que no no tiene una imagen, si la damos en vista aquí vemos que no tiene, entonces vamos a crear una imagen de cabecera la, la voy a crear ustedes pueden dejar las que tienen pero en, la, en mi caso la voy a crear en photoshop ustedes lo pueden hacer en powerpoint o en otro programa y les quedará lo importante es que la recorten lo importante es que la, eh, eh, que la recorten entonces vamos a, a hacerlo entonces, en mi caso lo voy a hacer en, en photoshop creo la, la imagen de cabecera la que voy a dejar y y les muestro cómo hacer para que quede a la perfección. Entonces voy a crearla. Vamos a hacer esto. Aquí. Poner esto de color. De este color. Cuadra mejor este. Vamos a hacerla. Ahora voy a dar clic derecho aquí de función vamos a dar clic aquí en disolver vamos a disolver un poco esta imagen a dejarla allí ya que ya se estira ya que ya se el, el programa le pone le pone mucho zoom entonces voy a ponerle algo aquí para que voy a, poner, voy a privarla aquí, voy a aquí vamos a dar crear algo por aquí lo que hice eh, perdonen allí eh, vamos a hacer algo así estoy creando este tamaño ya que vamos a hacer algo así vamos a hacer una figura para que no quede tan simple nuestro, nuestro nuestra imagen de cabecera eh, meterle efecto 3D aquí vamos a hacerla así Todo así, listo, voy a ponerle de color aquí, a ponerle un blanquito, un blanquito así, un clic en OK, aquí, voy a ponerle un color así. Sí. Vamos a, eh, ahora que esta opción vamos a escoger una aquí que nos convenga que nos dé una mejor vista esta no esta tampoco vamos a dejar esta vamos a dejar esta entonces ahora vamos a aquí otra vez, vamos a poner la parte poner un color así bueno listo, solo una figura para que no quede tan simple entonces vamos a darle aquí en capa, vamos a subir esto, vamos a darle clic allí entonces vamos a, vamos a presionar la tecla C Vamos a recortar esto un poco Así Ponerlo aquí Aquí vamos a bajarlo más Allí La imagen se, tiene que ser bastante estrecha Debido a que el, el, el programa va, a, va a, a meterle mucho, le va a poner mucho zoom a la, a la imagen. Entonces, tenemos que hacerla bastante estrecha. relato un poquito aquí. Entonces, vamos a exportarla. Exportar no importa el tamaño, aquí vamos a ponerle, a ponerle portada y yendo, a algo, yendo a algo rápido para que no se nos extienda mucho el tutorial, entonces una vez hecho ello vamos a ver cómo quedó nuestra imagen, lo importante es que cuando estén en powerpoint o en otro programa la recorten de tal forma de que quede bastante estrecha que quede similar a esta no bueno, entonces vamos al blogger. Vamos a ir acá a diseño. Aquí en diseño vamos a buscar la opción que diga título. Eh vamos a dar clic en editar y aquí vamos a dar clic en seleccionar archivo damos clic allí buscamos la, eh, la imagen donde la hayamos puesto en mi caso la puse aquí en escritorio vamos a dar clic en abrir esperamos a que cargue una vez que haya cargado vamos a dar clic en guardar una vez que haya guardado vamos a dar clic también aquí en, en el disque para que estemos seguros. Y ahora vamos a darle clic aquí en entradas. Vamos a probar una entrada. Voy a dar clic aquí en ver. Vamos a copiar esto. Copiar. Voy a irme a mi otro motor de búsqueda para ver cómo lo ven un visitante. ¿no? La idea es que lo vea, que se vea bien presentado si lo ve un visitante vamos a dar clic en, en esta opción y así lo vería un visitante lo vería un visitante, verían nuestro la idea es que vean el, el esto bien presentado la sombrita aquí debía haberle puesto algún logo aquí o algo aquí pero eh, saben que esto era para crear el tutorial pero no teníamos mucho tiempo lo otro que les quería decir, se me escapaba era que si necesitan poner el... el el icono de, de, de la página, así como aparece aquí, aparece una foto mía, se ve muy diminuta. No quiero hacer, eh, buscar zoom para acercarlo, no, no quiero que tiempo en ello. Pero si quieren algo así, me lo pueden dejar. Bueno, igual les voy a crear un tutorial ahora mismo y se los dejaré en la descripción de este tutorial para que eh, mostrarles cómo se cambia el, el icono. Entonces, de esa forma eh, estamos terminando el tutorial. Y si quieren cambiar el icono y no, me, no quieren dar espera a que yo cree tutorial rápidamente, nos vamos a configuración. Y una vez que estemos aquí en configuración, se van a venir a la opción donde dice icono de página. Y aquí seleccionan, dan clic en seleccionar y automáticamente tienen que seleccionar una, una, una, una imagen que tengan en el, en el equipo. Si seleccionamos esta, no nos va a funcionar porque esta no es una imagen cuadrada. Y además tiene, eh, sobrepasa este peso. Entonces tiene que ser una imagen cuadrada y que no pase de la eh, 100K. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y no sé que se me escapa, no se me escapa más nada. Y lo otro, ah, lo otro que les quería decir es que si quieren cambiar la imagen de perfil y no quieren dar espera a los tutoriales, al tutorial que voy a crear estas dos opciones, se, se vienen aquí. Perfil de usuario y aquí dan clic en eliminar imagen y luego les da la opción de poner otra imagen. Esta que está aquí es una foto mía con mi novia y la puse ahí pero me toca quitarla porque no se ve muy bien, no está muy bien presentable, no, muy, no tiene mucha presentación una presentación, muy, una presentación adecuada. Entonces la voy a eliminar, entonces ingresan allá, le estoy tratando de dar todo de una vez para que no se en la vida esperando. Eh, que te crea un tutorial bueno eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y no olviden de suscribirse si tienen algún otro inconveniente o necesitan un tutorial me lo pueden solicitar aquí en la me lo pueden dejar aquí en la descripción de este contenido y también les voy a dejar el número de whatsapp del canal para que eh, no se pierdan nada de lo que yo de lo que yo subo bueno hasta la próxima Chao.